Hablemos ahora de las consultas. Vamos a ofrecer dos modalidades de consulta, unas sincrónicas y otras asincrónicas. Las sincrónicas van a ser los días martes a las 17 horas en nuestra sala de BBB, de la cual ustedes ya tienen los datos. Si han llenado la encuesta, se los hemos respondido. Así es que siempre van a ser en esa sala. De todos modos, las consultas se solicitan completando un formulario desde el blog. ¿Por qué? Porque si nadie solicita consultas el martes, nosotros no abrimos la sala. Entonces, es necesario que si piensan consultar, llenen el formulario de pedidos de consulta que está en el avisador del blog con anticipación. Como máximo, a lo más tarde, el martes por la mañana. Si ustedes lo llenan el martes a la siesta, es posible que no lo veamos y entonces no vamos a abrir la sala. Las consultas asincrónicas se pueden hacer todos los días de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas. Y nosotros vamos a intentar responderles en el transcurso del día. Esas consultas se pueden formalizar a través del avisador del blog, de la ranura comentarios que está al final del avisador del blog. Este sistema también va a funcionar para los alumnos que estén cursando de manera remota, durante las mañanas de los jueves, en las mañanas de los jueves, estas consultas, en lugar de ser asincrónicas, van a ser prácticamente sincrónicas, porque nos vamos a esperar en que si escriben, va a haber un docente dedicado que les pueda responder eh, prácticamente de inmediato. Muy bien. Ahora hablemos de los criterios de evaluación, de cómo se obtiene la certificación de trabajos prácticos de esta asignatura. Nosotros vamos a evaluar las tareas sincrónicas que van a poder ser actividades prácticas, formularios de autoevaluación, murales digitales, foros y algunas otras actividades que se nos ocurran durante el cursado. Las actividades prácticas van a englobar todas aquellas tareas que ustedes eh, produzcan en programas ¿sí? o que tengan una elaboración individual y que se realiza durante la jornada de la clase. Estas se van a evaluar con una escala cualitativa que comienza en AMS y termina en NA. Se aprueban con AS o AMS. Quien eh, obtiene FA, es decir, que falta para alcanzar, quiere decir que deberá completar eh, o rehacer alguna parte del trabajo porque le faltó algo para poder cumplir con los objetivos previstos. Quienes obtienen NA es porque o no entregaron o eh, realmente la entrega estuvo muy distante de poder alcanzar los objetivos previstos y en este caso se debe rehacer el trabajo. En ambos casos va a existir una instancia de recuperación, o sea, para alguien que saque un FA o un NA va a tener una instancia de recuperación. En cuanto a los formularios de autoevaluación, los murales digitales, los foros y algunas otras actividades, van a permitir acreditar participación en las clases, pero en general eh, se van a acreditar eh, participando, eh, completando los formularios, eh, mostrando en los murales digitales. No van a tener un, una evaluación propiamente dicha. Luego, en cuanto a tareas asincrónicas, la mayor parte de las tareas asincrónicas van a ser cuestionarios asincrónicos. Durante el cursado están previstos siete cuestionarios. Se evalúan con una escala cuantitativa entre 0 y 10 puntos. Se aprueban con una nota de 6 puntos. Y dado que este tipo de trabajo se va a hacer en general en equipos, eh, con toda la bibliografía, con posibilidad de consulta antes de entregar, no tienen instancia de recuperación porque las notas obtenidas se promedian. Quiere decir que si a ustedes en todos los cuestionarios sacan más de 6, maravilloso porque el promedio va a estar encima del promedio de aprobación. Si en algún cuestionario no les va muy bien, pues deberán esmerarse para elevar la nota en el siguiente cuestionario y hacer que el promedio se eleve. Con todo esto, para aprobar la asignatura, es decir, para obtener la boleta para rendir, estas van a ser las condiciones. Obtener un promedio en los cuestionarios asincrónicos igual o mayor que 6. Haber eh, aprobado un mínimo del 80% de las actividades prácticas con AS o superior, lo que nos deja un máximo de un 20% de actividades prácticas con FA. Y... Además de todo esto, reunir un 80% de participación en las actividades sincrónicas y cumplir con esto de lo que ya hablamos de un 51% de asistencia presencial. Con todo esto se obtiene boleta para rendir examen final.